el CASE, Julio Serrano. Muchas gracias por esta invitación. A mis compañeras presidentas municipales y a la representante de, del gobierno del estado, qué gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días. A nombre del gobierno de la república, agradezco la invitación para inaugurar este complejo tecnológico de centros de datos de Reddit. Les envío un afectuoso saludo y una felicitación. De, a nombre del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Eh, quiero aprovechar la oportunidad de este evento para comentar con ustedes las reformas que el Pacto por México planteó para promover la competencia en telecomunicaciones, fortalecer la victoria del Estado y brindar certidumbre legal ampliar la cobertura de servicios, promover el acceso a la banda ancha y cerrar la brecha digital en nuestro país. Esa reforma está muy relacionada con el tipo de servicios que se van a prestar en este remit Data Park. En México hoy tenemos un rumbo claro en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Se han sumado la mayoría de las fuerzas políticas para caminar hacia un mejor país y más allá de intereses particulares e ideologías, hay claridad de propósitos y hay voluntad política para avanzar a favor de todos los mexicanos. Desde su primer mensaje a la nación el pasado primero de diciembre, el presidente de la república incluyó las prioridades de su administración, generar mayor competencia en telecomunicaciones, elevar al el rango constitucional el derecho de acceso a la banda ancha y visitar dos nuevas cadenas de televisión. La iniciativa de reforma constitucional habrá de impulsar a nuestro país a una nueva etapa en el desarrollo de sus telecomunicaciones, cumpliendo así con el mensaje del 1 de diciembre y con los nueve compromisos del pacto relacionados con el sector. La necesidad de la reforma a las telecomunicaciones es conocida por todos. De aquí que resulta indudable la necesidad de fortalecer la capacidad rectora del Estado, la capacidad regulatoria y el ordenamiento de este sector para impulsar su crecimiento en un contexto de competencia equitativa. Las instituciones reguladoras de la competencia y de las telecomunicaciones, hoy COFECO y Cofetel, se transformarán en órganos constitucionales autónomos con las facultades necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Como saben, además, será el Instituto y ya no el Ejecutivo Federal quien otorgará concesiones. Otorgará y revocará concesiones en telecomunicaciones. Para evitar también eh, prolongados litigios que se traducen en incertidumbre para la inversión, se establecerán normas específicas y tribunales especializados en estas materias. Las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para mover a México. Como ha señalado el presidente de la República, son esencialmente democratizadoras porque permiten el acceso a una dimensión inacabable de información, de conocimiento, de oportunidades, de nuevas capacidades. Hoy eh, decía el, el director general de Reddit que no olvidemos que lo más importante de la tecnología son las personas y Reddit, con este eh, data part eh, genera más empleos que son empleos de valor agregado queremos reconocer la importancia de generar este tipo de empleos calificados y reducir la brecha de capacidades en México y también aprovecho para mencionar que hoy es el día mundial de las mujeres y la tecnología para quien quiera saber más pueden ir a la página de la, de la UIT, UIT.info eh, la SCT lanza hoy aplicaciones móviles como parte de sus proyectos eh, a favor de las mujeres migrantes en nuestros países. Eh, la adopción de las medidas para garantizar el acceso a la banda ancha será fundamental para que se puedan impulsar las acciones para contar con un México digital, el México que aquí queremos todos. Las tecnologías de la información como parte inseparable de las telecomunicaciones Requerirán un desarrollo paralelo para soportar la demanda de nuevos servicios, aplicaciones y cantidades inimaginables de información, por lo que resultan indispensables los servicios que brindan las empresas a través de centros de datos como los que hoy pone a disposición de los mexicanos REIT a través de este DataPark en un momento tan oportuno, están abriendo en el mejor momento, cuando viene lo mejor para el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología en México. Así es que muchas gracias, felicidades.